¿Tú me vas a enseñar sí, cómo hacer ¿sí? este trabajo? Sí. Galleta, ¿A dónde vas? ¿Es cómo dirigir la vaca? ¡Uy! ¿Así es que se dirige? ¡Se viene para acá! ¡Se viene para acá! ¡No, no, no! no. En verdad súper felices Demasiado felices Porque vamos a tener la experiencia de nuestras vidas acabamos de llegar a este maravilloso lugar Miren, segundo Yo no tengo botas puestas Y ya me dijeron que me voy a lodar un montón Pero miren, saluden aquí Vamos ahorita a adentrarnos a la montaña Porque ahorita vamos a ordeñar vacas Vamos a cocinar acá en el rancho Vamos a compartir con la gente, vamos a ir a cortar nopales Gente, hoy el día va a estar intenso y va a estar demasiado bueno ¡Hola! ¡Ay! Miren quiénes nos acompañan hoy Acá está Manuel Sí Manuel Santos García ¡Eso! Y acá está Milka, ¿verdad? Miren su cabello, se parece a Pocahontas, tiene un cabello hermoso ¿A dónde vamos hoy? Al cerro, vamos a ordeñar las vacas este Es difícil sí, sí, este proceso pues no, la va a ser difícil para usted. ¿Sí? <risa> ya, parece que llegamos. O sea, aquí adentro, aquí sí, para sí, allá. Sí, Se van a bajar. Uf, ya estamos. Bueno, gente, aquí estamos. Aquí nos dejó el auto y vamos a lo bueno. Miren. Ahí vienen mis amigas, ¿ves? Vienen corriendo a saludar. Ustedes cómo hacen todos los días, se vienen por aquí. Se levantan temprano, como a las 7 y se toman el café. ¿Qué es esto que vemos acá? Esto Ay, viene siendo milpa. Es milpa, ya de ahí va a crecer. Ya cuando está más grande que espigue ya va a salir la mazorca. Gente, hay que pasarnos por aquí, supongo. Conchita, ¿cómo le hago para caminar y no pisar el popó? ¿Cuál es el popo y cuál es la tierra? Observen. Es enorme. Esto que está acá ya me dijeron que es popo, es diferente. Yo creo que ya pisé varias. Miren eso, miren eso. ¿Cómo estás? Bien. Bien. sabes ¿Sabes cómo dirigir la vaca? ¡Uy, no! Oye, ¿Así es que se dirige? La... ¡No! Cuidado, oh, Gise. <risa> ¿Se viene para acá? ¡No, no, no, espera! ¿Se va a venir para acá? <risa> Galleta, ¿A dónde vas? Desde el Tú me vas a enseñar cómo hacer este trabajo. Primero, préstame tu sombrero. ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? Neftalí. Neftalí. Neftalí, ponme el sombrero, pues. Soy digna. ¿Y a mí no me lo pones? ¿Me lo prestas? Neftalí, ¿me vas a enseñar tu trabajo? ¿Cómo es? Yo vi que tú le decías a Galletas, muévete, y Galletas se movía. Uf para que se venga para el correr para que lo ordeñe ¿en serio? ¿y tú sabes ordeñar? no sabes? pero sí sabes dirigirla eh, sí tú sabes. eres un buen gerente, ¿verdad? Sí. ¿cuando seas grande, qué quieres ser? ordeñador ¿ordeñador? es mi nefta vamos, nefta me vas a enseñar hoy, ¿ok? ¿sí? <risa> vamos, pues ¿qué es esto, neftalí? un bote ¿y qué hace allí eso? ¿qué hay adentro del bote? leche ¿leche de qué? de vaca ¿quién la sacó? Las, eh, las vacas ¿Cómo se saca? ¿Cómo se hacen las manos así para sacar? ¿Es fácil o difícil? Una, unas duras y unas fáciles Ay oh, Dios mío, yo quiero una fácil Ahí anda una ¿Ahí anda una? ¿Cuál? Esa ahí, esa, esa la cuerva ¿La cuerva? Esa no, esa se llama la charula, la que está para allá ¿La blanquita? Eh. Eh. Y, ¿Y esta? ¿La no? negrita? Lo primero que voy a hacer es tocarla aquí No, no, no ¿No? ¿No se puede tocar? O sea, si sí la pues tocar, pero... Si la tiene amarrada, esto es como para controlar un poquito es que cuando que no estoy en la Así que mejor Mente, ve el sí, grano bueno. de la. Sí, es que están no, me, me siento aquí, ¿no? Sí Ay, me da miedo agarrarla Con la... el bote, con los pies agarra el bote ¿Qué? Con los pies agarra el bote Cierra los pies Los puedes detener así Ajá O con la rodilla No me va a patear ni nada No No Agarra esto y hazle fuerza aquí para, En un ángulo así Ah, para tener el ángulo de... Ajá, el ángulo de la Sí Un poquito Ay Dios, el sonido me asustó, me asustó. ¿Y estás segura que la vaca no sí, se ha no, aprietas aquí. Nomás no, no tan ríos. Ay, nunca ¿No más, había no más? tocado esto. Bueno, es que se No te vayas, ok? Quédate conmigo. ¿sí? ¿La aprieto? Sí. <risa> <risa> no no. De mí. A ver... Es un momento decisivo. Es la primera ordeñada. Ay, ay, ay. Ahí ya Allá no sale. Nos sale así como hacia abajo, creo. ¡Sale un poquito por ¡Eso! ¡Oh! ¡Ya salió el oh! chorro! Yo creo que y aquí todos no? se van a reír de mí. ¡Miren el chorrito! ¿Puedo agarrar dos? Sí. ¡Epa! ¡Mira esto! <risa> y salió bastante, ¿lo viste? Demuestra poder. ¡Epa! Mira ¡Epa! Eh. Señoras y señores ¿Tú me ves allí? Sí Me van a despedir, ¿ok? ¿Y esta que está acá la puedo ordeñar también? Ya, ya se le acabó la leche, ok Y me toca aprender mucho porque si yo vengo a trabajar aquí todos los días voy a dejar a toda esta familia en quiebra o sea, no puedo más Para que ella pueda comer tranquila, Sí. Mientras. que coma tranquila mientras vamos tratando de ordeñarla ¿Ese será al ladito? Ajá Ay, a la vida ¿Aquí le doy a esta? Sí A ver, vaquita, quédate tranquila, ok ¿Ella me puede ser pupi aquí? <risa> que salga y que pucho. Ajá. -huh. Sí, de repente. <risa> hey. no, no, no, no. Después de aquí la llevamos en los, en los botes y ya, ya llegamos al termo y ahí ya la entrego okay. Y ya el termo ya se encarga ya de venderla, no sé, a qué llegar la venda. Y yo la llamo, yo la llamo. Gancho, gancho, gancho, gancho, gancho. Eso, venga. Ho, ho, ho. Dale, gancho. es. ¿Vieron cómo la metí? Ya me hace caso. Esa es mi vaca, ¿ok? Se llama gancho. Vamos a darle de comer a la blanquita que está allá porque no se sé, parece que tiene miedo. Venga, blanquita. A ver. Oh. Mira la carita. Se quiere, se quiere llevar el, ese sería como el chupón, se quería llevar, ¿cómo lo hice? Pues muy bien, <risa> ¿cómo lo hizo? Lo hizo muy bien, <risa> bueno, Neftali dice que yo lo hice bien, para ser mi primera vez, ¿crees que lo hice bien? ¿me contratarías aquí en tu rancho? ¿sí? ¿y cuánto me pagarías? ¿20 pesitas neftalí? ¿En serio? ¡Eso es! Gracias, Nefta Ya sé que voy a trabajar para ti, ¿ok? Y ahorita vamos a ir a cortar nopales De hecho, lo que vamos a comer, lo que vamos a consumir nuestra comida Lo vamos a llevar de, de acá del campo Del monte, como le dicen ¿Como cuánto nos nos vamos a llevar acá? ¿Traes un tanque? Es que se me olvidó el bote, chiquito ¿Toda la vida te has dedicado a esto? Mm, pues desde que nací, mis padres siempre han tenido vacas. ¿Y normalmente cómo sería un día tuyo, un día normal? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces durante el día? ¿A qué hora te acuestas? ¿Cómo sería? ¿En el día? Pues me levantaría como a las siete y media Ya me vendí a ordeñar, como venimos que a las 8 y ya Llegando, pues ya hacemos los labores, todo lo que es el ordeñito de eso. Ya llegando, me pongo a almorzar, a limpiar la casa. Eh, hay veces que, que tengo. Bueno, o sea, hay días que los tengo ocupados y hay días que no. Por ejemplo, cuando no los tengo ocupados, pues ya recojo la casa y ya no tengo nada que hacer. Sí. Y hasta lo que vengo la tarde otra vez a ordeñar. Llegando, ensayo o otra actividad y ya. Bueno, hemos llegado aquí a nuestra bendición voy a cortar la que me voy a comer ahorita acabo de ver una que me gustó no, una que tiene de forma de corazón <risa> chequen esta belleza gente. ahí está uno más ahí tengo mi nopal eso es lo que vamos a comer hoy y vamos a ir a la casa, lo vamos a cocinar y... si ¿Sí nos puedes contratar o no? Sí, sí, las puedes contratar pero con paga o sin pero no pagar? va a haber sueldo ¿por qué? <risa> <risa> nos van a pagar porque con porque las nopales. vacas no dejan no dejan tanto no, ¿Usted cómo nos vio trabajar? ¿Lo hicimos bien? No, sí. ¿Se sí, sí. <risa> si nos contrataría bien. Uy, o cómo? Yo creo que sí. El que acabamos de ver es en donde llega la leche, toda la leche que es ordeñada, llega a este lugar y de aquí se la llevan en pipas Y ya luego la procesan, la convierten en queso, yogur, leche para beber, todos los, los derivados que conocemos eh, de la leche Y ahorita vamos caminando aquí en el rancho, miren, así es la vida aquí gente, feliz y tranquila Olvídense del ruido de los buses, de los carros, de la gente, no, no, no, no Aquí la vida está buena. Gisa, ¿te gusta? ¿Te está gustando? Cuéntame, ¿te está gustando la experiencia? Me encanta, me fascina. Me recordó mucho al pueblo de mi abuela. Al pueblo de tu abuelita. Sí, la calidad de vida también es importante. Yo lo que he podido ver en nuestro recorrido aquí es que hay calidad de vida. Gente. Exactamente. Es que hay paz mental, hay tranquilidad. Y acá Manuel, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal la vida de rancho, mijo? Ahí le ayuda a mi mamá. ¿Qué es lo que te gusta jugar a ti? Pues las... a las escondidas, las trays, a las canicas, a los tazos. En la ciudad hemos perdido esas costumbres y eso tan bonito que es compartir con otras personas. Que es calor humano que puedes tener con otro amiguito o con otra amiguita, esos juegos tradicionales, esos juegos de antes. Se han perdido muchísimo gracias a la tecnología. En cuanto a esto, sí pienso que es importante que recobremos esa parte humana de nosotros y que nuestros niños vuelvan a jugar. Es mejor jugar con así con los amigos que con el teléfono. Y ahora, gente, ya regresamos a la casa, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos en el rancho, sí. pero ya no estamos donde las vaquitas. No. ¿Cierto? Estamos acá en la casa, acá donde viven, acá... Es el día a día, gente. Es eh, un, un cartón y la, la leña para sí. encender. Ok, eso fue lo que me faltó. ¿De sí. dónde sacas el agua? Hay De un este pozo. También? Sí, hay un pozo aquí en el rancho. ¿Y el pozo le pertenece a ustedes es o ejidatario. a todo, todos lo no, usan? No, es ejidal. a los ejidatarios nada más. Sí. Equidatarios ejidatario. vienen siendo las personas que tienen parcela de río. Ah. Ah. Primero hay que quitarle todas las espinitas. Sí. ¿Y es medicinal? Pues de hecho lo usan para muchas cosas. Hay champú, jaleas, nopales en el Mibar. Wow. Sacan cremas también del nopal. Bueno, de digo? lo que he visto yo en la televisión Bueno gente, seguimos aquí en El Rancho Y hago esta pausa para conversar un poquito para ustedes y para explicarles un poco El objetivo de estos videos, que al final del día es poder mostrarles a ustedes cómo es el estilo de vida De diferentes personas aquí en México, no solamente en la ciudad Sino también que en el rancho La verdad, yo siento que nosotros como seres humanos somos muy privilegiados Sin importar el lugar donde nos tocó vivir Lo importante es realmente sacar el mayor provecho Y lo que me ha encantado de aquí, de la vida de aquí Es la felicidad y la alegría de la gente La simplicidad Llegó la hora de... asar los nopal Vamos a hacer el asunto ¿Qué, ¿Qué le ponemos acá? agarrar el nopal y que se me va de la mano porque es súper baboso Para hacerlo... Se le pone su sal. Es como sábila, gente. Yo he tocado sábila, pero no, palas sí no había tocado nunca. Ahí está. ¡Yay! Yeah. Aquí en el comal ya está todo. Esto es lo cool de este tipo de tecnologías, ¿ok? Tienes el comal y aquí puedes poner tus verduras, tu comidita, también pones el café. Pones todo, aquí calientas todo. A diferencia de una estufa tradicional. Nadie me ha enseñado, yo solita, ¿ok? Pongo mi aquí así. Creo que cierro acá. El cartucho es para que no se pegue. No fuerte, ¿no? ¡Epa! ¡Miren mi tortilla! ¡Tarán! ¿Qué tal? Aquí. Agarra con tu mano derecha. Eso... ¿Qué tal? Ah, la pongo acá. ¿Así? Nada más. Sí. Me quedó tan perfecta. Es un trabajo arduo, no es tan sencillo. Pero estoy tan feliz de que puedo tener la oportunidad de aprender a hacer todas estas cosas. Es muy divino. No, papá, no, no. Bueno, gente, por acá ya casi está la mesa, ¿verdad? Por acá ya claro. estamos sirviendo frijolitos. Ya los nopales se los ponen sí, al gusto. Sí. Okay, sí. ¿sí? Muchísimas pues gracias. Acá ya tengo mi... ya me sirvieron, tiene choricitos. Ay, qué rico, de verdad. Ya, ya tengo hasta... Voy, voy a meterle ya. Este frijolito, gente. Mmm, mmm. Mmm. Ah, ¿Está picante? Ay, ay, ay. No, que no tenía picante. Te engañaron. Sí. Tiene el nivel de picante. Sí tiene, un poquito. Dijeron un poquito, pero ya saben, cuando en México dicen un poquito, agárrense. Aquí tengo una tortillita. Uf, hasta sale el humito, miren eso. Uf. Qué rico. Acá estamos comiendo unos frijolitos. Todo es de aquí. Todo es del monte. Del campo. El cafecito de hoy ya no puede faltar. En serio. Ya lo probé, lo siento. Tenemos demasiada hambre. Fuimos a trabajar muy duro el campo. Ordeñando, ¿verdad? Y ahora merecemos un buen café. Oh, qué delicioso. Esta fue la tortilla que... ¿Dónde quedó el nopal? <risa> Miren en okay. qué se convirtió esta delicia Que nosotras mismas lo, lo bajamos del árbol, de la planta de nopal Aquí está gente, esto es lo que vamos a comer ahorita De verdad muchas gracias sí. Estamos tan felices Gracias por de verdad dejarnos venir acá En serio, si sí de bien se come aquí Todo del campo, ¿ok? Todo del campo mm -hmm. la vida de Rancho es diferente a la de la ciudad. Si usted pudiese elegir entre el Rancho y la ciudad, ¿con qué se queda? No, pues yo con el Rancho. Muchas gracias por dejarnos venir a tu casa, a tu Rancho, y poder tener esta experiencia tan bonita, de verdad. Sí. ¿Alguna vez habías recibido a algún extranjero acá? No, es como que, sí. que le faltó sal, no. <risa> no, ustedes son las primeras. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? Bien. Bueno, estoy contenta porque pues ya para que conozcan de nuestro rancho, ¿eh? son bienvenidos. Bueno, yo de cuando he ido así a la ciudad que va uno a Lagos, bueno, dice uno al pueblo, ¿verdad? En vez de he tocado quedarme allá y pues es mucho ruido, o sea, como que la gente no duerme por allá. Se ¿Sí, oye, o sea, es la noche, madrugada y la gente anda ahí, se sí, oye, que anda hablando, los carros. Y aquí no, en el rancho está muy tranquilo, si quiere uno se sale un rato y escucha los pajaritos cantar, respira uno el aire más limpio porque pues cuando voy a la hasta se mira así como mucho resmo, no sé cómo le llame. Y de este, y pues sí, por eso me gusta más el rancho, es más tranquilo pues, más relajado, se siente uno. ¿Tú sientes que te hace falta algo acá o estás completamente feliz? Pues yo, gracias a Dios me siento a gusto. Tengo todo lo que necesito. ¿Crees que nos que sería muy difícil para nosotras adaptarnos a este estilo de vida? Pues yo miro que son sencillas. Yo pienso que no. No les costaría. Nomás lo que sí les costaría sería comer chile. Aquí desde el rancho. Miren mi amiguito ahí atrás. Hasta aquí este capítulo. Este episodio de los extranjeros. Recuerden que estamos recorriendo los 32 estados de México, los 32, conociendo para mostrarles a ustedes, expresarles, para que conozcan cómo es el estilo de vida, cómo es viajar por México, cómo es vivir en México, ¿por qué no? Yo soy Catherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo. Y dice, si Carolina también subió un video a su canal, y ese video se los dejo aquí abajo en la cajita, Cuéntame aquí abajo en la cajita de los comentarios ¿Podrías tú vivir la verdadera vida de rancho? Coméntalo aquí abajo en la cajita de los comentarios La verdad, yo me voy de aquí muy complacida, muy feliz con esta familia por haberme permitido estar acá y tener esta experiencia tan pero tan agradable, tan bonita Gente, comenten aquí abajo a qué estado debemos ir Qué otro lugar debemos visitar, qué más debemos hacer aquí en México, yo soy Katherine Boyce aquí abajo todas mis redes sociales y recuerden, este es un viaje sin retorno a casa hasta descubrir los 32 estados de México